Vamos a estudiar hoy por esa regulación de la publicidad en España. La regulación de la publicidad en España se efectúa por la Ley General de Publicidad de 1988. El contenido de la Ley de Publicidad incluye las definiciones de publicidad y publicidad ilícita. Establece los tipos de esta última, delimita los tipos de contratos publicitarios y determina las normas de carácter procesal que han de regir en materia de sanción y represión de la publicidad ilícita. Por la Ley 29 del 2009 se modifica el régimen legal de competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios. La Ley General de Publicidad se amplía y complementa con la Ley General de Comunicación Audiovisual. La publicidad en España, por tanto, está regulada esencialmente por las tres leyes que aparecen en el esquema y una serie de disposiciones para productos concretos como el tabaco, el alcohol y los productos farmacéuticos, entre otros.